¡Mira, por porque... favor! Ahí subiste. Cargaba el arma. La Oh. Esa fue el arma de tanque. Es un maldito tanque. ¡Tanque yeah. 12.700 12. metros! Lo veo, es un tigre, maldita fea. ¡Disparale a los malditos. ¡Discarga más! ¡Disparo! Thank Thank you I'm going to go to the barracks. Get ready! Raus, raus, raus.